Si tienes una sartén vieja, no la tires, podemos hacer un bonito trabajo con ella. Bienvenidos, yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. Empezaremos el trabajo aplicando una capa de gesso o imprimación sobre toda la superficie de la sartén. Como puedes ver, estoy aplicando la imprimación con una pequeña esponja, ya que de esta forma queda mucho mejor repartido y además eh, hace como una textura rugosita que queda muy chula. Esta capa de imprimación o gesso, además de proporcionarnos una base blanca sobre la que trabajar, también va a garantizarnos que podamos aplicar cualquier tipo de pintura o producto sobre la superficie de metal. Es decir, nos va a proporcionar una superficie de agarre. Para este trabajo voy a utilizar una servilleta súper bonita, muy romántica de estas de bicicleta. Voy a quitar las dos capas blancas de detrás y me voy a quedar solamente con la capa decorada. Con un pincel y un poco de agua voy a ir recortando la zona por donde quiero cortar la servilleta. Es decir, marco con el agua y por ahí voy rompiendo la servilleta. Voy a eliminar todas las zonas blancas de la parte exterior de la servilleta ya que eso no me sirve para nada. También voy a ir recortando de la servilleta las florecitas pequeñas que tiene. Ya tengo preparada la servilleta y voy a pegarla a la sartén con pegamento especial para decupas. Lo aplico con un pincel ancho y plano. Ponemos el pincel en el centro del dibujo y vamos lanzando las pinceladas hacia afuera. Siempre el pincel cargado de pegamento. Mucho cuidado con no pasar el pincel seco ya que de esta forma eh, vais a romper la servilleta. Empezamos siempre pegando la servilleta en la parte interior de la sartén. Una vez esté pegada en la parte interior pasamos a la parte de atrás y colocamos la servilleta. Lógicamente si lo hacemos al revés, primero en la parte de fuera al darle la vuelta se nos rompe. Así que primero hacemos la parte de dentro. De la misma forma colocamos la servilleta en su sitio Y aplicamos el pegamento por encima de la servilleta Una vez hecho el decoupage Vamos a dejar secar nuestro trabajo Como veis también voy pegando las pequeñas florecitas Que había recortado de la servilleta Una vez seco el decoupage Vamos a pintar la sartén Y vamos a darle un efecto degradado He cogido este color beige y voy a pintar todo el borde de la sartén. Una vez haya pintado todo el borde de la sartén con el color beige, mojo el pincel en el blanco y voy a ir haciendo una transición. Voy a mmm, aclarar el color beige en la parte que va bajando hacia donde está el dibujo de la bicicleta. Ahora, limpiamos el pincel, lo volvemos a mojar con el blanco y ya vamos haciendo otro degradado mucho más claro, en la zona que ya se va acercando, digamos, se va metiendo con la servilleta. De esta forma nos queda el beige con el degradado súper bonito. ¿Veis? Lo voy metiendo hacia la servilleta y aclarando con el blanco sin llegar al borde, que el borde está con el color beige tal cual, sin degradar. Como siempre empezamos haciendo en la parte interior de la sartén y después vamos con la exterior. Comienzo la parte exterior haciendo lo mismo Pongo el color beige tal cual en el borde de la sartén Ahora con el pincel mojado en el blanco voy a ir haciendo un beige más clarito Para digamos hacer la zona de transición Y ya con el blanco puro me voy acercando la servilleta de esta forma queda el degradado súper bonito Yo he utilizado el color beige Pero podéis utilizar cualquier color En el caso que veáis que hay mucho contraste Y mucha diferencia entre una zona y otra Volvéis a pasar el pincel Dependiendo de lo claro o lo oscuro que queráis Volvéis a pasarlo con la pintura Es decir, por el centro que yo veo que está el centro muy claro Le meto un poquito de beige para oscurecerlo para el siguiente paso vamos a necesitar un pincel muy finito, con pintura de color rosa voy a ir remarcando las flores que había pegado con decoupage y también voy a ir eh, aplicándolo sobre los tonos rosas de la bicicleta para dejarlo todo digamos, en el mismo tono. Las flores mmm, que están fuera, las flores que están en el cesto de la bici y algunas que voy a pintar yo también eh, por la parte exterior. Como veis, pinto las flores de una forma súper fácil, solo 5 puntitos. Si le queréis alargar un poquito el pétalo hacia afuera y por eso es importante coger un pincel pequeñito. Ya tengo pintadas las flores en la parte interior de la sartén y en la parte exterior. Y con el mismo color voy a pintar el mango de la sartén. Con pintura amarilla y pintura verde voy a hacer los detalles de la flor. Con amarillo el centro y con verde voy a pintarle unas hojitas. También es muy importante que cojáis un pincel muy finito. Y como veis, con un pincel muy finito voy aplicando pequeños toques a los lados de las flores. Así voy haciendo hojitas. Con pátina de color blanco nacarado voy a dar unos pequeños toques en el mango. Esto también podéis conseguirlo, este efecto, con la técnica del pincel seco. Ya sabéis, muy poquita pintura. El pincel seco descargado de pintura y vais pegando pequeños toquecitos en la zona para dejar un pequeño rastro de la pintura.